Vale, pues, otra vez Minecraft A ver, ya estás para ir por oh. ti y Digo, es, es lo que tiene que ser Recuerda lo que me estabas haciendo tío? burrir Recuerda lo que me estabas haciendo burrir Ah, <ríe> qué <ríe> Sí se murió <ríe> Sí se murió ¿Pues que... A ver, Charlie, ¿en dónde estás para ir por ti? ¿Dónde estás? En la antigua casa del Adrián <ríe> ¡Hala, mira! ¡Hala, güey. ¡Aquí, está, Aquí estoy! Charlie aquí estoy, ¿dónde estás? No. Muy inteligente de tu parte, güey, ¿dónde estás? No Ma Estoy en el spawn Güey, los caballos no se pueden morir de caída ¿Qué? Güey, este caballo es inmortal de caída Banda, estoy oh, no. hasta no sé dónde ¿Qué? Pásenme sus coordenadas Güey, este caballo es inmortal, güey, este caballo es inmortal, güey, no entiendo ¿Qué? Güey, no, eso es imposible Güey Tira este caballo como de 100 bloques y no le quitó ni, ni uno de daño, güey. <risa> es, es ¿no? Este es ilegal, güey. Tiene, tiene no güey. Tu caballo tiene no clip. Charly, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no matas al esqueleto? Mira, ven, pícale a esta cama. Pícale, nada más pícale. Ahora ven, porque hay un creeper acechándonos. Ahora. <risa> ven, ven por aquí, ven. Ocupas un pico de madera, nada más. Uno, un solo pico. Ven. Ok, vámonos. No, Eric. Ah, le hice de Ok. <risa> No! O sea, tenemos a Spawn afuera, entonces no hay problema. Rápido, rápido, rápido. No puedo correr, no puedo correr, ya no puedo correr. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No tengo tiempo de la pared! joder! estoy muriendo de hambre! Está muy bien, ya llegué al otro lado. <risa> Creo que hay la barra. A ver, espérame. No, ¿cómo verla? Alex, ¿te pusiste Noo No! ¿Cómo verla? Está muy bien, espera, ya. espera, espera, espera. Ah, ahí está el portal, ahí está el portal. Llegamos, llegamos. Ah. ¡Ay, hay un perrito! ¡No, hay un perrito! A ver, Charly, ¿dónde quieras ir? ¿Quieres ir a la casa de Burry, a la antigua, que ya está la torre? ¿O directamente a donde está Burry? Ah, pues, ¿dónde está Burry, güey? Porque esa casa ya valió bastante. Ok, vámonos. Wow. ¡Uy, ve no todo mames. eso! ¡No! no. ¡Yo hago lo que yo quiera! Y sí, por si se lo preguntan, esa es exactamente la misma casa que visité la otra vez. Mira, bienvenido a nuestra unión de Ah, mira, un caballito de. Bienvenido. Que horrible, Lorena. Sí, súper humilde, la verdad. Sal de donde quiera que estés, Rubí ya oye. digamos Sal a recibirnos. Ahorita voy a matar a Charlie. <risa> ok, ahora den denme cosas. No, no. no, no. Síguela, tú, todo lo que oye, hemos Eric, conseguido aquí ha sido legal. Deberías ¿Qué pasó? venir por tus cosas, las en un nunca. Este, si ¿sí puedo ir o. o. o que Charlie no vea. Charlie no vea. Voy a subir para ir con Charlie. ¡Ovejas! Cállate. ¡Ay! Ok dónde estás, güey? <risa> ¡Me vas a matar! Hey. ¿Qué, ¿Qué te, te hace falta? ¡Todo! <risa> pues ahorita comida tengo, pero armadura no tengo Eh, güey, ¿se salió? Bien. Muchas gracias. Y para que te, una carita, vaya no. pa que te vayas gracias. a minar Mira, te voy a regalar unos diamanticos. ¿Por qué? Porque me caes a todo madre. Sí, okay. Espérate, espérate, ahí estás. A espérate. ver, sube, ahí quédate arriba, quédate arriba. Ah, sube mejor, sube. Pico, pico, pico. Ah, <risa> malísimo. <risa> Muy malo. Charlie, te explico. ¿Ves que allá arriba hay como una madera flotando? Mira, aquí. <risa> Yo me había hecho una casita muy bonita Entonces Necesito estos como, no biológica. pudieron soportar Que estaba tan bonita mi casita Pues la quemaron toda Porque pues toda era de manera no. Entonces pues estos Este me mataron Encima y no me dejaban regresar a mi casa Y yo nada más regresaba y me volvían a matar y, Ah y, pero a mí me, me dijo que el que Adrián si... otra cosa A mí el Adrián me dijo güey que tú le andabas intentando quemar la casa, ¿no? Pero escúchame, pero eso pasó después. Eso pasó después de las como 8 o 9 veces que morí. Hey, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adiós! ¿Por qué me quieres matar, Pepi? No te quiero matar, te estoy bautizando. Oigan, y si aprendo a hacer speedruns, güey. Y, y en uno de esos, güey, hacemos un stream, güey, de... De yo haciendo un speedrun y ustedes intentándome matar, güey. Como el dream Cámara, güey. Cámara. Eh, estarías más sí. que muerto, pero bueno. Ah, ¿Dónde joder. están, güeyes? ¿Se no, fueron a la no, mina sin nosotros? Me tepeo, me tepeo, se tepeó a mí. Ah, sí. o sea que están en la mina secreta. Pues ya no es secreta. Sí, Charlie, ¿por qué te escondes ¿Sabes que te veo? No mames, ahora son dos, güey. Ahora dos quieren contra mí, güey. No, no, güey oh, Vamos a matar Charlie. al Charlie. Vamos a matar al Charlie. Vamos sí, a matar man. al Charlie. ¿Qué? Joder, no, tengo que irme. ¡Ay! No se me escapó el ágelá. Ya no, no le veo. ¡Sí! Acá, acá, acá, acá. ¡Adiós! Yo lo vi. Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. ¡No, ya no, lo encontré, no, no, no! ¡Ay! No, no, no, no, no, no. Es como inútil ocultarte si estás en stream, ¿no? Creo que es Ruby, Ay, no, no y lo ver. estamos persiguiendo. No, no, no sí es entende. él, sí es él, sí es él. Charlie, Charlie, Charlie. ¡No no. <risa> no, va a no graba, no, porque tiene que tocarme, graba ahora mismo No, no hijo, ¿Por qué me No, no, ya Ey, ey, no, No lo sé que salir, no lo sé que salir <risa> Ah, qué ojetes A ver, otra ronda, güey Pero ahorita denme tiempo, güey Ok, ahora sí bah. Cámara, cámara, cámara Vamos a ver hasta quincha Ah, chingaste, mamaste Vámonos lejos, güey Tengo que irme muy lejos, güey Ok, ya wey. sé hasta dónde están yendo Ya vi el camino de piedra Uy Uy, ojito, ojito, ojito que aquí? Yeah. Creo que puedo haber un aldeado. Y ya me están disparando, güey Genial A ver Voy a echar un disparo de fe, estos siempre salen chidos Mira, bebé. Ay, Se mueve bebé. bien rápido Ok, los acabo de perder justamente ahorita Déjenme solo, déjenme solo Oye. Creo que me hubieran dado perlas de ender porque soy muy lento Pinche Charlie, ya vas a llegar hasta la casa, güey Oh, uh, una rabin, güey No me digas que se cayó el Charlie en eso No me dónde se fue, ya lo perdí, güey Acá, acá, acá, acá Atravesando este pedo. Uy, me veo, me veo, me veo, me veo este güey. ¿Qué? <ríe> ¡Hola, Charlie! ¿Estás Joder bien? Drop. Ay, vale. ¿Qué pedo con el caballo? Quites tu agua. Uy, maldito imbécil, la quitaste. <ríe> ¡No! Va, ok, ok. Salizó. Ya ya, ya, ya, ya, ya, ya. <ríe> Bueno, uh, yo okay. le iba a dar más chance Vámonos, vámonos ¿Qué oh, eso apenas empezamos mal, y ya se me bajó la comida okay. No manches, güey ah qué pedo? A mí igual Ay, me metieron un Perfecto, verga Perfecto, güey, otra vez, güey, muy bien Oh, ya se hizo de noche, güey De día, güey Es de día, pendejo Ah, qué sí, sí A ver, de un flechazo creo que desde aquí sí le, sí le doy ¡Quítense! Ese güey ¡Chicas, sí, Carlos! Ah. ¡Uy, uy, ¡Uy, Charlie funado güey. ¡No, güey! ¡Charlie, dale ahí! ¡Charlie, dale ahí! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! No, ¡No, no, no, no! ¡Y se salvó, se salvó! ¡Adiós! No, esa es mía. Esa es mía. A ver, te pongo aquí. Por matar a mis perros, wey, ya me, ya me acordé. <ríe> <ríe> Mataste a cuatro de mis perros, wey. Okay. Creo que los perdí, güey, Gracias. Perfecto. Ah, oh, chinga. <tose> ¿Y el Charlie? Ah, que hijo de la. Está aquí, está aquí, está aquí la rata. Ya sé dónde está. Pinche Charlie es bueno, eh. No, no, no. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Hola. Atrás de ti. Uh, uh, uh. <risa> Ay, no, no, no. <risa> ¡Adiós, güey! ¿Dónde está? ¡No tengo cubeta! ¡No mames! ¡Adiós! ¡A Charlie Charlie, ¡A venir! ¡Oh, uh, uh, uh, uh, uh. okay, Oigan, no me puedo mover. ¿Qué me aventaron? Espérate, ¿qué? ¿Por qué tengo <risa> slowness? Pídate eso. Es que son de las de únicas flechas de... que tengo, son las únicas que tengo. Juro, quítate juro, eso, quítate. Eso, no, quítate. No a ver, a ver, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, no las voy a usar, juro. Pero a ver, déjenme recuperar la comida porque ese imbécil me. Da, dásela, dáselas al dios. Que, ah, sí, <risa> pero que me las cambie. Que me las cambie, por favor. Ver, yo, toma... una, yo no man, necesito una flecha. Ok, banda, ya me fui. Fuck, un zombie chiquito. We, pero va como a 100 bloques. Uy, ¿por qué se alejó tanto? ¿Cómo, cómo ves si es eso? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí alguien cabó. Ok, ¿qué? Okay. Me acabo de caer. <risa> ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! oh, oh, qué pedo, qué, qué, qué pedo ¡Ya lo a ¡Ya lo O sea, literal, estoy en medio del agua, o sea, ¿dónde están? Pues estamos en una cueva, con en medio del agua? Ah, pues es que están en una cueva, pues están abajo <risa> No, güey, de hecho estamos minando hacia abajo Por eso, güey Yo estoy en la 4960 4000. Okay, mil... Hola Aquí está, güey, aquí está Ey, ey, ey, ey, A ver, coordenadas, coordenadas, coordenadas. ¡Espérate! Estamos en un buen igual! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ok, muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Ech, Charlie yo es un buen de ventajas, güey. Pero va. Los dos podemos jugar ese juego. Vale, uy Pinche Charlie, ¿dónde sí. estás? ¡Oh! Sí, sí, oh. sí, sí, sí, sí, sí, sí Bien, ok, vámonos, vámonos, let's go Por favor, quiero solamente un lago de lava No puedes correr, Charlie Ya te vi, ya sé que estás en el desierto Sí, estás aquí, estás aquí Estás aquí no intentes oh, correr, mía. no intentes correr. Te aseguro que no te has servido mucho. Tírate, tírate, tírate por el precipicio. No, ¿Qué? no ¿Qué? Mi... Oh, Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero por favor no. No, no, no llegas, no llegas, no llegas, no llegas, no agua, no llegas, no llegas, no llegas, no llegues. No llegues, no llegues. Uy, sería una pena que me encontrara con Charlie ahorita, porque estoy muy cerca. Ok, güey, no la cagues, Carlos. Por favor, no la cagues. Ojalá la cagues y te mueras. Sabes muy bien cómo hacer un portal al Nether, wey. <risa> <risa> Como si fuera una puta. Sí, De una ya la cajeta. No, o sea, destruye. El... ¿Qué, haces, que no, ¿qué, ¿qué ese? haces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Charly, ¿Qué haces? Charlie, de Alex, ¿qué haces? ¿Qué haces, de Alex? Ok. Adiós. ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, pues así fue. ¡Córrele! Dale, dale, dale Wey, estás en compu y ese wey está en celular cabrón No mames, no, no, no, no, no. <risa> Ven aquí <risa> <risa> Salta sal, sal, oh, oh. atrás de eso sal, Salta sal, sal, <risa> atrás de eso Wey, se cayó la lama <risa> <risa> <risa> Se cayó la lama Wey Llega, llega, llega, llega, llega Wey, oh. Charlie, apunta más arriba. Ay, Dios mío, ¿Y estás jugando en control o por qué tú ya, en así de malo? Te jugando en control por qué estás jugando en control güey? por qué estás jugando en control o por jugando en control o por en control o por en control en la lava, güey. Ya le se va morir en la lava, güey. ¿Qué? ¿Qué? No mames Ah, ¿Sí acabó no, el... Sí. No sí. Mames. Lo maté, güey no, Me llamas yo, no, no mames, güey, qué, ¿tú ¿tú qué Dos horitas y media, güey, de ahí saco un video, estuvo, estuvo, De ahí saco estuvo, un, bueno. un buen video, güey Güey, We deberíamos hacer como una competencia de... Así que nos ponemos el creativo, güey Y el que construya una casita así como más chingona, güey Que... O sea, que se quede su casa, güey y las demás sí. las explotamos, güey. Oh, oh. no me... ¡Ah! ¡No mames! Porque... Revienta ah. todo excepto la granja de experiencia, güey. Que revientes todo excepto la granja. Inteligente Inteligentísimo eres, eres inteligentísimo No, la granja ¿Qué estás haciendo? Güey, cayeron en el agua ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡No! <risa> ay, no. <risa> a ver, a ver, a ver Ah, ah, yo creo que hasta que aquí, lo vi conducía se trepo y me seducía así que bye